Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos el método de Newton-Raphson, analizaremos la importancia de este método y cómo lo podemos aplicar a una ecuación de estado, en este caso a la ecuación de Penn Robinson. Así que no siendo más, comencemos. Bien genios, para comprender mejor el método de Newton-Raphson, ¿qué mejor que hacerlo a través de una forma gráfica? Veamos esta función, miren la tendencia que tiene y vamos a utilizar el método de Newton. ¿Qué es lo que dice Newton? Que se deben aplicar tantas tangentes como sea posible para poder encontrar esta raíz. Entonces vamos a hacer esto, vamos a trazar, digamos vamos a tomar un punto le vamos a llamar digamos en este caso a tomar este valor voy a decir que este valor es x1 y voy a unir lo que hace uno es evaluar ese punto en la función entonces me daría esta parte entonces ¿qué hacemos? vamos a trazar una línea y esa línea la vamos a llamar una línea tangente entonces trazamos la línea de esta forma que pase por acá y que llegue a este lado ya aquí ¿qué es lo que ocurre? Al trazar esta línea tangente, vamos a encontrar un nuevo x. Este ya no sería el x1, sino que llamemos acá un x2. Y volvemos, hacemos lo mismo. Evaluamos en la función y volvemos y trazamos otra línea que sea otra línea tangente. Entonces hacemos lo mismo. Trazamos por acá, tenemos acá esta línea y trazamos la línea tangente ahora qué hacemos, encontramos un nuevo punto de x sub 2, ya no es x sub 2, sino un x sub 3 y vamos y bajamos y evaluamos en la función, volvemos, trazamos una línea tangente que podemos ver ya cada vez estamos más cerca tenemos ahora un x sub 3 ya un x sub 4 y volvemos y evaluamos el punto y ahora volvemos y trazamos otra línea tangente miren lo que está ocurriendo cada vez nos estamos acercando a este punto que es el 0 ese 0 sería la raíz de nuestro interés entonces trazamos de nuevo una línea en este caso sería acá podemos decir que puedo pasar por este lado y podemos encontrar aquí este sería digamos en este caso un x sub 5 miren qué hemos encontrado al trazar la tangente llegamos exactamente o cercana a la parte de lo que es el 0 quiere decir que este valor de x sub 5 sería la raíz de nuestro interés ¿Esto porque es importante? Porque en la parte de lo que tiene que ver con las ecuaciones cúbicas, como vimos anteriormente en el curso de termodinámica, encontramos que hay raíces. Y este método permite y facilita encontrar más rápido la raíz. Esto lo entendemos de forma gráfica. Veamos cómo sería la ecuación que debe aplicarse para, para este método. Esta es la ecuación que simplifica lo que es el método de newton raphson tenemos x1, x sub 0, la función evaluada en x sub 0 y la derivada de la función evaluada también en x sub 0. Entonces ¿qué es lo que? recordemos que lo que en la parte, en la parte gráfica, nosotros ¿qué hacíamos, dábamos un valor de x sub 0, lo evaluábamos la función, pero acá tenemos este cálculo nuevo, la derivada. O sea que si tenemos una función, puede ser cualquiera, aquí debe ir la derivada de esa función para luego calcular allí entonces ¿qué es lo que, lo que pasa acá primeramente se evalúa ese x sub 0 tanto en la función como en su derivada y se encuentra un valor de x sub 1 pero como ustedes vieron teníamos que calcular más porque no se llegaba a esa raíz ahora este x sub 1 pasa aquí y evaluamos de nuevo ahora con ese x sub 1 en la función y también en su derivada. Y ahora obtendríamos un x sub 2. Ahora, ¿qué hacemos acá? Lo mismo. Ya no va a ser un x sub 2 sino un x sub 3. Evaluamos y aquí tendríamos el x sub 2 menos la función evaluada en el x sub 2 y la derivada de x sub 2. ¿Hasta cuándo se debía hacer esto? Entonces, Miren que estamos aumentando cada vez el valor de X, van a, van a haber diferentes valores. Hasta que llamemos, por ejemplo, un XUI más 1 sea, ponemos acá, perdón, XY más 1, sea igual a un i. Quiere decir que este valor y el cálculo sea prácticamente el mismo, o sea que el anterior y el que dé de, de, prácticamente o, si hacemos una diferencia, podemos poner esto como en valor absoluto, x i más 1 menos el x sub i debe ser prácticamente 0. O puede ser más o menos, digamos, eh, 0, 001, o 0, 0,001. O 0,0001. Dependiendo de qué grado queremos de exactitud. Pero ya aquí, por ejemplo, podemos considerar que podemos parar esta forma, que es una forma como iterativa vamos resolviendo calculando vamos resolviendo vamos calculando para llegar a este punto pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente el método no es aplicable para todas las funciones deben cumplirse algunas consideraciones veámoslas veamos estas tres consideraciones para aplicar el método de newton la función de a por la función de b debe ser menor que cero ¿Qué quiere decir esto que la función evaluada en un punto antes y la función evaluada en un punto después debe dar menor que cero, eso que nos garantiza que existe una raíz, esto es bien importante entonces si existe una raíz vamos bien, ahora segunda consideración que la primer derivada sea diferente de cero Aquí nos garantiza que existe otra una raíz, pero esa raíz es única. Y la tercera consideración nos dice que la segunda derivada sea diferente de cero. Ahora, ¿qué quiere decir? Que la función es cóncava o convexa. sin puntos de inflexión, esto es bien importante ¿por qué? porque se debe buscar que solamente haya un punto de corte para que se pueda encontrar la raíz ahora miremos algunas consideraciones en los cuales si vemos de forma gráfica no podríamos aplicar el método de Newton Vemos aquí dos ejemplos gráficos en los cuales no podemos aplicar el método de Newton. ¿Por qué? Veamos lo siguiente. Miren el comportamiento que tiene esta función. Si digamos que empezamos a trazar tangentes desde este lado, o sea, vamos por acá y vamos trazando las tangentes, miren qué es lo que ocurre. Cada vez se empieza, a ir cortando, llegaríamos a este punto y miren que aquí ya no habría raíz y la tangente se nos puede morir acá por esa tendencia porque la raíz en realidad estaría acá entonces para poder trabajar por ejemplo con esta función deberíamos trabajarla desde este intervalo para poder llegar entonces es muy poco preciso aplicar el método acá ahora veamos este siguiente gráfico miren la tendencia que tiene la función va un poco más inclinada y tiene una tendencia hacia el infinito cuando trazamos tangentes acá ya aquí es muy difícil miren que prácticamente va quedando el mismo punto porque la línea toma una tendencia así entonces es muy difícil encontrar aquí la raíz entonces aquí también el método de Ryukton podríamos decir que falla o muere no es aplicable por ese comportamiento o tendencia que tiene bien Espero que este método esté quedando muy muy claro pero para entenderlo mucho mejor vamos a aplicarlo viendo el ejemplo anterior de la ecuación cúbica de Penn Robinson pero aplicando Newton-Raphson Entonces vamos al computador para empezar a desarrollar ese ejercicio trabajando con el método de Newton Antes de continuar quiero primeramente comentarles acerca de Escuela Virtual Danza en Educación. En ella podrán encontrar diferentes formas de aprendizaje como clases virtuales personalizadas, cursos virtuales, clases de hipopresencial, curso de preparación, desarrollo de talleres y diferentes temas también. Podemos ver también los servicios que ofrece nuestra escuela, como son todo lo que tiene que ver con clases virtuales personalizadas. Allí podrán fortalecer temáticas como matemáticas, química, física, matemáticas avanzadas, lectura crítica, termodinámica, estadística, lineal, entre otras. También pueden hacer cursos un poco más avanzados para fortalecer temáticas más profundas como matemáticas básicas, avanzadas, física, química, entre otras. Y por qué no, pueden ver también clases presenciales dependiendo del interés que se tenga. Y si quieren prepararse, para todo lo que tiene que ver con el IFES, también lo pueden hacer a través de nuestro curso de preparación para IFES. Y en la parte de desarrollo de talleres y trabajos, cuentan con el acompañamiento a la hora de desarrollar algún trabajo, el cual les cueste y necesiten como esa asesoría para poderlos sacar adelante. No olviden que pueden contactarnos a través de acá donde dice Contáctenos, dejando el nombre el correo electrónico y dejándonos un pequeño mensaje para saber cuál es tu interés. O si no, también lo pueden hacer directamente a través de WhatsApp. Nos pueden dejar un mensaje en WhatsApp y allí nos pueden escribir acerca de algún interés que tengan en particular. Ahora sí, continuemos con el desarrollo del ejercicio. Tenemos lo siguiente. Vamos ahora a retomar lo que tiene que ver con la ecuación de Newton-Raphson. Recuerden, que tiene una función x y una derivada x, este xn es el valor que se supone, y acá este xn más 1 se conocería como un, eh, un, todo lo que tiene que ver con un valor que se va a ir calculando cada vez, como un x o un z calculado. Bueno, ahora teniendo en cuenta esto, podemos ver lo siguiente. Si recuerdan, en el video anterior se trabajó con la ecuación de Penn-Robinson. Esa ecuación tiene una forma cúbica. Entonces, esa función la tenemos acá, que son las constantes a, b, c y d. Entonces, vamos a poner la ecuación de Pen Robinson, que sería entonces lo siguiente: sería Z cubo menos el valor que estaría acá, que sería 0,9753 Z2 más. 0,0817z menos 0,000844. Aquí podemos ver que esta sería nuestra función, digámosle una función x o en este caso una función z. Y vamos a derivar esta función, entonces digamos f' de x. ¿A qué va a ser igual? Pues sería 3z cuadrado menos, este 2 bajaría, que multiplica 0,9753Z y este numerito que quedaría 0,0817. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que tenemos tanto la función como su derivada. ¿Por qué es importante esto? Porque no olviden que el método de Newton-Raphson necesita la función y la función derivada. Ahora, ¿qué es este Xn? es el valor con el cual empieza a desarrollarse el método de Newton-Raphson. Como estamos hablando de Z, no olviden que es el factor de compresibilidad, vamos a empezar con un Z supuesto de gas ideal. En este caso, Z debe valer 1. No olviden que este programita lo pueden descargar en la parte baja del video para que vayan corroborando cada vez que hagan los cálculos. No solamente sirve para Penn Robinson, sirve para cualquier otra ecuación. No olviden que tienen que plantear la ecuación... Y derivarla para que funcione. Aquí en este caso pues tendríamos la función de, de Ben Robinson. Que es la que nos interesa. Vamos a empezar entonces con un Z supuesto. ¿Qué valor vamos a colocar acá entonces como Z supuesto? Vamos a decir que Z vale 1. No olviden que estamos trabajando con el gas ideal. Entonces Z valdría 1. Y miren lo que pasa acá. Acá tenemos la función Z. la evalúa este valor y la derivada. Y el Z calculado es lo que equivale a este Xn más 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Miren que el Z supuesto no es igual al Z calculado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos volver a, volver a desarrollar otro cálculo. Pero tomando como ahora supuesto, este valor que acabamos de encontrar. Nos ponemos acá 0,8909. Miren que acá lo que dice diferencia. Entonces vamos a buscar que esa diferencia sea prácticamente 0 o muy cercana a 0. Entonces miren que la verdad todavía no se acerca. Ahora entonces vamos a tomar de nuevo el valor que sigue. 0,8821. Y ahí cada vez empieza a ir acercando un poco más. Ahora, 0,8846. Y... Cada vez se acerca más y más. Ahora tomamos este valor. Miren que ya este valor ya está prácticamente muy cercano a 0. Ahora tomemos 0,8838. Y tenemos 0,8849. Cada vez se acerca más. Entonces podemos tomar ese valor, pues es aproximadamente 8841. No olviden que ese 9 puede aproximar al 0. Y hacemos el cálculo. ¿Qué podemos ver? Miren que la diferencia ahora es 9,48 por 10 a la menos 5. Es un valor muy, muy, muy pequeño. Entonces podríamos considerar parar ya aquí la iteración y dejar como resultado ese 0,8841. ¿Por qué? Porque es un valor, digamos, que en el cual prácticamente ya es muy igual al Z calculado. Miren que, es prácticamente muy similar. O sea que este valor sería el Z que nos interesa. Ya aquí hemos encontrado nuestro Z. Con este valor recuerden cuando utilizamos Pen Robinson, que para hallar el volumen específico, despejábamos la ecuación del gas ideal y reemplazábamos este valor. Para así encontrar ese volumen específico, que era el metro cúbico por kilogramo. Si no lo recuerdan, no olviden que pueden ver el video anterior para que no se pierdan y se puedan contextualizar con el tema. Ahora, con esto, pues, podemos dar por concluido este tema de Newton-Raphson aplicado a una ecuación de estado. En este caso, la ecuación de Penn-Robinson. Pero lo pueden hacer también para Reddit Won, también para la ecuación, todas las ecuaciones cúbicas, también como la ecuación de eh, Van der Waals, entre otros. Entonces, para que tengan muy en cuenta esta ecuación, y no olviden que muy importante es saber el valor que se supone, porque allí me permite encontrar o llegar más rápido a la respuesta. Con esto daríamos por concluido este curso de Termodinámica 2. Espero que haya aclarado muchos temas y hayas podido avanzar mucho más en la parte de Termodinámica. La próxima semana iniciaremos con un nuevo curso ciclo de serie de videos, pero en este caso trabajando todo lo que tiene que ver con las tablas de verdad. O sea que vamos a bajar un poquito en la matemática básica. De igual forma pueden verlo para que no se lo pierdan. Y quiero aprovechar para invitarlos que este próximo martes en la noche nos vemos en un en vivo en el cual tenemos un invitado muy especial. Entonces quiero que por favor también me acompañen este próximo martes para que nos podamos reunir